Yo creo que eh, en esta semana, yo creo que unas dos semanas más vamos a ir a juicio y vamos a demostrar todo prácticamente lo han arrinconado a cooperativistas por el hecho de, de, de apoyar al pliego de la Federación de Cooperativistas Mineros. Ha, ha acusado una cosa de 15 cooperativistas por el delito de asesinato, organización criminal y otros tipos penales. El tribunal que está haciendo cargo de este caso es el tribunal quinto de sentencia de la Ciudad del Alto. Y conforme a derecho nos corresponde, todo privado de libertad tiene tiene la oportunidad de presentar cesación a la detención preventiva. Se ha invocado el 290, 239 numeral 1, donde el tribunal quinto eh, ha rechazado la pretensión jurídica de Ángel Arapaya y otros cooperativistas.